¿Y se quitas el vaso de ahí? Cri, cri, Ah, sí es cierto, el vaso se me olvidó es eh, mi juguito, mi vitamina Eh, güey, ¿qué fue con este pinche fierro, güey? Así ¿Esto es puñetín? Toma, tiraste ¿Tira ¿Sí? ¿Eh? Hasta aquí, Para que no ocurra un accidente, la voy a poner hasta el otro cuarto Mira, ¿ves? Pelada No, chistes Tomas como ramera Eso, güey, la Tomas así. No mames, güey, no sé, pero se trata un rímeco Ya, vamos a jugar Gambis. Un, vamos a empezar con algo sencillo, un local Un localini No para que me la pela uh, dale, ¿ah? ¿eh? X Yo quiero Yo quiero un pollo Y voy a hacer No, a ver mm ni pedo azul, no mentira, rock. Ok, yo lo voy a ir al azul porque el azul es mi color. Voy a más. escoger a su jefe. Vamos a elegir. Este chef tiene un buen bigote, así que. Cuéntalo. Tres rondas, tres rondas. Tres rondas. Tres rondas. Mmm. A la sala. A la sala. La sala. No, ese es el que volamos, Cómo no, está, está chido, está chido. Ok. Easy peasy, easy peasy. Ay, puto. Debe saber, puto. ¿Dónde va la verga? ¿Dónde va pendejo? Órale, puto, órale la verga, órale puto. Órale, puto. Suéltame la verga, bro. suéltame. Oh, shit. Estoy no quedó. ¡No! No sé cómo saliendo. ¡No! ¡No! No, agarrate del pinche tubo. No, no. No mames. No, quedo, eh, eh. no, no. la verga, güey. la No, no, no. la verga, No, no, no. No, no, no. Sentaban No, sé, he tocado eso. Pero te, te で、<音楽><音楽><音楽> Uy, uh, corre viejo. Simón, my... ah, ya sé cómo, mira, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo, ya sé cómo. ¡Órale, puto! ¡Nooooo! ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pendejo! ¡Órale, pendejo! ¡Bájese! ¡Bájese, puto! ¡Bájese! ¡Oh, my <honistes> no, no, shit! Esto me quedo esto me quedo ¡Oh, damn no, no! ¡Bitch! no No huevo, oh, a huevo! ¡Oh, es que sigo, puto! Mible. No ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Wait, Uy uy te ahí, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cómo no, no, no, no, no, cómo Como no, no, no, Es muy no, aguanta no, shit no, no, no, no, mi personaje. de ya... Navidad, bueno, Marquito. Así no es que ya, mi pero... personaje ya está anciano, pues ya está. Yo ¿Es no es aguanto Navidad? los no Ahí te besa la verga. No, no madre mon... no, no? huevo. ¿Qué mierda, ¿Qué mierda fue eso. ¿A dónde vas, mierda? ¿Por qué huyes? Porque, a huevo, voy a ganar, voy a ganar. No mames, eres al chichinimo no Venga, se pudo. ¡No! Suéltese la verga. ¿Súbes? No, no mames, no mames. A huevo, a huevo. A huevo, a huevo, puto. No mames. ¿Qué ¡No! tomas? ¿Tú quieres ganarte? No, ¿por qué no lo empatamos? Alta un round No, escucha los botones ta, ta, ta, ta, ta. No mames, Tú lo, lo conectas en chinga, güey Pues soy yo, Mike Tyson <ríe> De la puta sí. greña, güey <ríe> Como las rocas ah, güey, oh, no, no Eh, güey, qué mierda, güey, qué mierda, güey este, pues? No mames <ríe> No mames, güey, qué puta mierda, güey <ríe> No, qué, ¿Qué mamadas. Gane, güey. Porque Coca-Cola tiene millones de vitaminas que te hacen nutritivo Si te da diabetes. Nos vamos a sentar ahorita ya. Una partida de equipos online. El chato podría ganarme, no nos sabremos en el siguiente episodio. Te madre. Pues soy un culero pedo, güey. Uh -huh. Aguanta, aguanta, güey. Tú nomás... La gente quiere hacer gaveta las gasas, güey. Aguanta, aguanta, aguanta, güey. Ya, ya chingo su No. No mames. Estoy bugueado. No mames. No mames. Güey. Güey, no mames, güey. Qué mamada, güey. Así. No vas a saltar, güey. Solo no quiero. No vas a saltar, güey. <ríe> no mames, <ríe> <ríe> <ríe> ¡Wey! No mames, güey. puta, güey. Qué puta mamada. ¿Dónde va? Ah, mija. Abre la puerta, culero. Venga, su ¿Cómo te barres así, güey? Oh, what the fuck? Ya mire como. el perro. ¡No! ¿Cuántas no, no, no, no, no. no que? ¿Cuántas que? No aguanto los subirgazos, que... No te no quedo ni una perra ver, güey. ¡No <risa> mames! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No ¡No ¡No ¡No abuevo. ¡No ¡No mames! ¡No mames! No, ¿Qué mamada, güey? güey. Tu güey? ¿Qué mamada, güey? Indicta, güey? ¿Qué mierda, güey? 4-0. ¿Qué pido cómo que que peleemos? No, no, no, no, yo, yo, yo, yo, no, no, me lo quedes, culo. Me salve de no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no De tres caídas del meta de tiempo. Te te te te te te te te te te te ¡No! te te te no te te ¡No! ¡No! ¡No! ¡No no, no. ¡No mames, güey! ¡Qué mierda, güey! Más el último, aunque ya gané los tres... Bueno, tercero con este... No, puedo dar cuenta fabuloso y que Hagan Ah, nos cogiste peleador. Run. Ah, ¿ves? Ya gané, güey. te te te no TTR, aguanta. TTR, TTR, TTR, TTR, TTR, Ay, si se pregunta por qué cambio el fondo es porque pues me mudé de casa como todos los youtubers ya compro una mansión y ya, ya varios youtubers sí. es que ya hay varo pues ya, ya, ya, ya, ya tenemos el 2018 pues, y ya no es demo pues ya sí, no son demo, demo, como sí es demos no, sí. oh, ahora es completo ahora son completos o sea, es que ya varo, pues ya, ya youtube ya, ya, ya hay pagan. Patro, mira coca cola nos patrocinó Ajá. o sea ven o sea no son marcas Casuales, estos elementos pues no cuenta pero pues... Pero pues ya llevaron, güey. Pero llevaron, nos dio 15 pesos. Güey, oh oh oui. Ah, pensé que dije ahí el letrero, güey, wow, yeah. vamos <risa> <risa> <risa> Pero es que... ¡Uh! Güey, no mames, no lo tomé en cuenta. ¡Qué guay, güey! me duqueaste? No. ¡Ay, huevo! Lo venté por el barranco, güey. de ¡Oh, shit! Espero que les haya gustado este mini video de Gambis. Lo compramos en ofertón. Sí, estaba a 19, 16 6, dólares. 15 dólares estaba. Es que... Ahorita uh, uh. ya no está porque ya me chingamos, pero... Lo bueno es que se ha aparecido. Ya la magia la viste? Espero que les haya gustado. Eh, Suscríbase, denle like y subiremos video cada dos años. chingo del el gameplay sí, wey, wey, wey. nos merecemos este chocoflan wey ¿Cuándo grabamos otro gameplay? Hey wey, sí, me voy a ir por cinco meses otra vez ¿Qué? A Estados Unidos